Tras su llegada al colegio, que agrupa a 281 electores, Raúl saludó a los integrantes de la mesa electoral e intercambió brevemente con ellos. La presidenta del colegio, Tatiana López Hernández, realizó los trámites correspondientes previos al ejercicio del voto y entregó la boleta al líder de la Revolución Cubana. Después del sufragio, el general de ejército avanzó hasta la urna, que como es tradición en nuestros procesos electorales, estuvo custodiada por pioneros y depositó en ella la boleta. De esta forma participó el líder de la revolución en una jornada en la que unos 8 millones de compatriotas estaban convocados para escoger de forma voluntaria y libre al candidato más idóneo que los represente en los órganos locales del poder popular. Héctor Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.